Llevamos semanas diciendo que era intolerable que Ayuso fuera la única presidenta autonómica que todavía no hubiera comparecido en sede parlamentaria en toda la crisis del COVID-19. Hoy, después de numerosas excusas y negativas a nuestras exigencias, conocemos que Ayuso recula y por fin comparecerá. Es una decisión que sin duda llega tarde, mal y arrastras, pero es una magnífica noticia. Que Ayuso se vea obligada a comparecer en la Asamblea de Madrid es una victoria de todos los demócratas. Nadie, ni siquiera ella, está por encima del Parlamento. Ahora toca recuperar el tiempo perdido y recabar todas las explicaciones que estaban pendientes. Ahora bien es evidente que esto no es suficiente y por eso, desde Más Madrid, consideramos que es imprescindible que comparezcan todos los consejeros de las áreas afectadas y se retomen las sesiones de control tal y como se está haciendo en el Congreso de los Diputados.